Y hoy, en Exponiendo el Mal Y una trenza Una trenza, mírenlo, mírenlo los seres mismos Hola amigos, de América Latina Les habla Víctor Damián soy real Bienvenidos nuevamente a su programa Exponiendo el Mal Como ya se podían dar cuenta ustedes Hoy vamos a hablar de amarres de amor con cabello Vamos a estar en un cementerio O estuvimos, perdón, en un cementerio Y, y realizamos un desentierro ¿Qué encontramos en esta tumba? Cabello de la persona, fotografía de la persona al que le están haciendo un amarre de amor. Hay infinidad de amarres de amor y uno de ellos se hace con cabello de la persona, con cabello del cerramado. Antes de ver el video, yo quiero hablar como siempre un poco de tema, Les quiero hablar acerca de qué es un amarre de amor con cabello. Entre tantas maneras que hay de hacer un amarre de amor, una de las más efectivas es con cabello de la persona. Regularmente, es la pareja sentimental que quiere realizarle el amarre, espera a que esta, o que la víctima, vamos a llamarlo así, vaya a la peluquería, lo acompaña a la peluquería y espera que le corten el cabello y el cabello lo recoge, sin que se dé cuenta y es el que utiliza para el amarre de amor. Esto lo lleva para el cementerio, lo entierra con la fotografía, eso en sí no hace ningún efecto, no es que ahora ustedes que me están viendo, Corran a cortarle el cabello a su pareja y a enterrarlo en un cementerio con fotografía. Eso solo no tiene ningún efecto. Obviamente, hay que hacer ciertos rituales, hay que realizar ciertas oraciones para poder que esto funcione. Si no, no tiene, de lo contrario, no va a tener ninguna validez, ningún efecto. En esto estoy claro. ¿Cuáles son los síntomas de un amarre de amor cuando se lo hacen con cabello? Empieza donde empieza. Empiezan los síntomas donde empieza la marrilla de amor Se le empieza a caer el cabello Se le empieza a caer el cabello sin ninguna explicación A los caballeros o a las damas Y como siempre empieza a sentir una dependencia loca De esta persona De su amante, de su amigo, de su amiga Usted lo maltratan en el lugar Lo tratan como quieran y sin embargo sigue ahí Es porque hay una marrilla de amor de por medio yo creo que vamos de una vez a ver el video, eh, no sin antes recordarle que aquellas personas que quieran más información nos pueden contactar al whatsapp 320 96 28 código país colombia Lanzamos el video de lo que encontramos en el cementerio, por favor Bueno, Acá se ve algo de tierra movida, Sí, acá tiene que estar, acá tiene que estar porque La persona que mandó hacer el amarre tuvo que mandarlo a hidratar, o bien hidratarlo, Sí, aquí tiene que estar Ah, no, no, no, no está. No, no. Mucha hormiga. Vamos a ver. Vamos acá. O oh, sí. Acá siento algo. Acá, acá siento algo. No, no, no. no. Acá. acá. Acá vamos a ver. Aquí podemos reír. viejo, uy gas miren los seis mismos miren miren, miren, miren, miren, miren la fotografía deshecha ¡Eah! y una trenza, una trenza miren, miren los seis mismos, miren los seis mismos bueno, pa'quemos y vamos Vámonos, vámonos, ¿por qué? Su cultura y esto. Como ustedes se pudieron dar cuenta, con una creencia de esta dama, con el cabello de esta dama, le hicieron un amarre de amor. El esposo aprovechó esa situación en descorte de cabello para realizarle una amarre de amor con una fotografía y con el cabello. Esto solo llevado al cementerio, no tiene ningún efecto. Eso tiene que ser acompañado de rituales, de conjuros, de hechizos. Tiene que ser acompañado de ciertas oraciones para que tengan su efecto. Todo el contrario no tendría ningún sentido, ningún efecto. No tendría ninguna efectividad. El procedimiento es el mismo. Tumbar el trabajo, hacer una limpieza y cerrarle el cuerpo a esta dama. Para que no le vuelva a entrar ningún tipo de trabajo de magia negra, de vudú. Esto es magia negra. Esto por ejemplo que le hicieron a ella con cabello, con su cabello y su fotografía me hicieron un trabajo de magia negra, ya hace tiempito, ustedes amigos que me siguen viendo en ese momento pueden estar siendo víctima de una bujería, pueden estar siendo víctima de un encharicamiento o de un amarre de amor, o simplemente desea hacer un amarre de amor, nos proporcionan los medios y nosotros lo realizamos por ustedes, me pueden contactar ya al whatsapp 320-696-2816, repito. 320-696-2816, código país57. Estoy en Colombia. Mi correo es atrevite, Mi nombre es Víctor Damián Rosa y este programa es Exponiendo el más Hasta una próxima oportunidad.